Excelente. Bueno, Excelente. vamos a dar comienzo a Vamos a empezar entonces con las presentaciones de las propuestas del foro. En el foro. Eh, la primera eh, es LAC la 2022. La 2022, versión 2, textos IPv4 y IPv6. IPv4 IPv6. A Jordi, Diesel, Palette, Convidamos Jorge Tizel Pellet para subir a aquí a su presentar su propuesta. Recordemos que el autor tiene 18 minutos, eh, que la autor la 18 minutos para la explicación. No tiene que estar perdido ahí abajo. ¿Ahí? Sí. Bueno, antes de nada, eh, eh, comentar que las diapositivas son una, mea, una mera guía. Que por favor, leáis el texto de la propuesta, que muchas veces, por el tiempo en que disponemos, no voy a estar leyendo las diapositivas. Como digo, es una, una guía y. Eh, es vale, esto para esta presentación no para la siguientes? Todo el texto, <coughs> guía para que eh, los no sé si voy a poder la a misma ser cosa con, para as la con con las grafas, No sé bueno. si voy a conseguir con la distancia y los óculos. Uh, no, no, si digo por, por no, ver. Bueno, eh, unificación, unificación de textos IPv4 texto y, y 6 eh, ¿Cuál y es el motivo de esta, esta motivo propuesta? Si esto propuesta? ¿No quiere cambiar? No consigo, sí, no, ahora consigo. Sí, lo sé, ahora cambió demasiado. Ahora fue muy loco. Vale, la cuestión, eh, insisto, no voy a leer las diapositivas, voy a intentar hacer un, un resumen. La cuestión básicamente es que hay textos en el manual que están en la sección de IPv4, en la sección de IPv6 y a veces incluso en la sección de ASN que están duplicados. Lo que se trata es de unificar estos textos y que además separemos que en la sección 1 actual tenemos eh, definiciones mezcladas con normas y se trata de separarlos, se trata de mantener las normas en la sección 1 y las definiciones en una sección que sería nueva, que sería la cero. Y moveríamos cero. a una sección anterior eh, a la actual para, para separar ambos, anterior, ambos temas. Eh, para eh. separar esos asuntos. Bueno, esto es básicamente lo que he dicho, así adelantamos más. Eh, insisto que no voy a leer absolutamente todos los textos, simplemente que tengáis una idea de los cambios eh, que, que acomete esta propuesta. Eh, como veis, la sección actual de definiciones, que es la 1, pasa a ser la 0, y hay una serie de secciones de esa sección que no van a cambiar, simplemente se renumeran, no se cambian textos. En ningún caso el objetivo de esta propuesta es cambiar nada de la operación eh, ni de las políticas, es decir, es solamente eh, casi casi un trabajo puramente editorial eh, hay algunos casos en los que sí que hay una redacción diferente del texto ahora veremos esos casos eh, eh, tenemos eh, varias secciones no las voy a leer que cambian de nuevo de la sección 0 a la 1 eh, que cambia la numeración eh, la primera sección la primera, en la que hay algún cambio es eh, documentación. Eh, documentación insisto no son insisto, cambios no son relevantes en cuanto a que haya diferencias en, en lo que la vaya a pedirnos otro, en absoluto, eh, se trata simplemente de hacer un texto un poquito eh, más, conciso, más, un texto más conciso más coherente y entonces, la siguiente pues, es eh, seguridad y confidencialidad seguridad, yo había hecho en la versión anterior una redacción que el staff en el, hecho, el hecho, análisis de impacto indicaba que no le parecía muy bueno y básicamente que lo que he hecho es bueno. utilizar Entonces, el, el texto pegar que, que propuso el, texto el staff. staff. Ahí. Igualdad, Igualdad en el procesamiento de, de, procesamiento de solicitudes es exactamente igual, se cambia un poco la vez, relación, pero no hacemos cambios no hacemos eh, realmente en lo que se está, lo que lo que se está, está siendo feito o en la forma de hacerlo. Ruteabilidad no garantizada, Ruteabilidad ahí había no textos garantida. en la sección de IPv4, en la sección de IPv6, y lo que hago es unificarlos. Y, y como había plazos diferentes, tengo que especificar tengo los plazos que, especificar los que se marcaban en, en las políticas, originales, pero las políticas pero no, no los originales, que no están siendo alterados. Geolocalización, exactamente Geolocalización, igual, esto estaba creo a a recordar solamente en la parte de IPv4 y ahora obviamente aplica 4, también y IPv6, no tenía sentido que solo aplicara IPv4. No Bueno, como, como comentario bueno, último, como comentario que las, final, la numeración que he propuesto, la que un, eh, evidentemente, eh, de forma editorial, yo entiendo que, que staff decir el que, staff puede decidir que puede ser un poco diferente, que el orden de unas secciones convenga orden, más de una, una manera que de otra. creo que es algo que se debe entender, que la propuesta no fija que debemos de dar flexibilidad para, si el staff decide que algo un orden diferente mejor, que esa puede ser, ser mejor. Es eso y costa. esa es a mi propuesta. Muchas gracias, Jorge. <susurra> eh, Obrigado, Jorge. Ahora invitamos a Vamos Mariela, Mariela IPF Rocha, Ipf Rocha, Rocha, Rocha de CNIC, Gustavo, Pedro Larnic, a presentar el análisis de impacto, en, análisis de impacto cinco en cinco minutos. Hola, buenos días. Espero que esté en pantalla el análisis de impacto. que sea proyectada, análisis de impacto en En este caso vamos a ir muy rápido. Ahí estamos. A ver, espero que salga en la pantalla grande. Ahí está. Bueno. En este, en este caso, caso, para esta, para esta versión, versión de la propuesta, no hay comentarios del no staff. Tenemos comentarios, tampoco tenemos recomendaciones, no tenemos eh, recomendaciones y el, el impacto que creemos impacto que produciría en los produciría sistemas de registro sistemas de registros, no, no tiene impacto en los sistemas de no registro no no no otros sistemas no de los sistemas de Muchas gracias Mariela. gracias, Mariela. Ahora vamos a iniciar vamos el tiempo iniciar discusión de discusión por excusa. los que los invitamos a compartir Pero sus dudas, tanto, opiniones nos, o comentarios a a en los micrófonos dudas, que van a ver aquí en los pasillos. Si quieren, la gente que está en que está Zoom, la gente que está remota, remota eh, las preguntas las preguntas debe hacer en el QA y recuerden ingresar al... En, bueno, y cuando ingresan al Zoom van a no entra entrar al zoom, lobby entra y hay que hacer clic en, en algún lugar que me acuerdo, no lo pero no acuerdo no en, no me me veces, veces, que en el el join, ahí está, está, o unirse y hacer las preguntas los que estén en la sala, si no se quieren parar el micrófono también se pueden juntar al Zoom hacer las preguntas como siempre los moderadores, eh, de necesitamos los moderadores, de la participación, participación de todos. De todos. Así que Portanto, cada pregunta cuenta con dos, pregunta dos minutos para ser, minutos para ser formulada para ser y hasta dos minutos para, para ser respondida, respondida, por respondida por el autor. Ah, perdón. Ah, no, pero si no hay análisis de impacto. Si no hay análisis de impacto... Tenía respuesta, si de análisis de impacto? respuesta, respuesta análisis de a un análisis impacto. de impacto que salió por de la impacto que no, la positiva la propuesta. Si considera positiva la propuesta, de hecho no tengo nada. Bien, comentarios. ¿Algún comentario sobre la propuesta? Vamos a esperar un minuto. Vamos a aguardar un minuto. Sí, sí me sí, si Tomás, me permites, Tomás, Sergio. Sergio, comentar que en la versión anterior hubo algunas objeciones y entiendo que se han resuelto. Yo creo que eso es bastante relevante indicarlo. Si no estaríamos con esas objeciones aquí de nuevo, claro. Nombre y, nombre y colegio, por favor cuando... y el local que eh, eh, la institución que representa. Hola, hola, hola. hola buen día. ¿Qué tal? Buenos bien? días. Eh, Ariel, soy, Nuestra señora, a, de Ariel, señora de la Guardia. Eh, un, un detalle no, eh, no. No quiero hacer un comentario, no sobre, hacer la un comentario en sí. sobre la Digo, propuesta. Es, es un, un detalle es un porque quiero que el público. Que, que, hay, que, que, hay, que no haya que comentarios no en el análisis comentarios impacto, de impacto. No implica no que, sea que sea positivo en lo que a la propuesta. Eso decir que, es solamente que no hay comentarios, tienes razón. No es que sea positivo, sino que que no, que no hay objeciones, no más bien. Objeções, de bien, cierto. Bueno, comentarios a la uno comentarios, un, comentarios, comentarios a los dos, la Ahora vamos a pasar a tomar la temperatura de la sala. Como no hubo comentarios, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué acontece cuando medimos la temperatura. No sé si tenemos, ¿quién está con la parte de Zoom? ¿Vos, Mariela? ¿Franco? ¿Hay algún comentario en Zoom? ¿Alguna mano levantada? Me no. olvidó de la gente. Disculpe eh? que te he esquecido de las personas en Zoom. Acá dice gracias a todos no por compartir su opinión, a todos pero por gracias a esa por opinión, mas yo falo, Bien, vamos a medir la temperatura a de la, la sala, vamos medir la para, temperatura en la sala para tenerla en la cuenta a la hora de, la de, la la sala, hora de medir. La les recordamos que por más que la herramienta se indique que se debe votar, nosotros no votamos, sino que sombramos o medimos la temperatura de la sala. ¿Qué quiere decir esto? Queremos ver si hay gente a favor, si hay gente en contra, si hay gente en En el Zoom les va a aparecer un poll. Y aquí en la sala lo que haremos es un de levantar la mano. Y. Y está. Entonces. Eh, yo no sé si ya está el polo. No sé si en el, el polo Si puede zoom. aparecer el poll, vamos mientras aparece ahí, vamos a, aparece a medir. Ahí, vamos y a medir. Vamos a medir. Vamos a medir. a medir. Vamos a de a eh, bueno, a favor a La gran pregunta, la es, gran pregunta por es por qué están la a favor. La gran pregunta ¿no? es por qué están a favor. Muy bien. Muy bien. ¿Está el polo ahí? está en Zoom? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Vamos a levantar la mano a, levantar los a los que estén lo en contra que de esta propuesta. Contra la propuesta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy gracias. Y levanten la mano finalmente gracias, los que se abstienen a dar una opinión, emitir una opinión sobre, esta propuesta. sobre la propuesta. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos. a todos. La propuesta, la propuesta LAC 2022, LAC 2022, LAC 2022 1, 2022, versión 2, modificación de textos ITV4 y ITV6, terminar sus ocho semanas de discusión el día 2 de noviembre de, de 2022. 2022. Por lo que a partir de ese día y hasta toda dentro de dos, dos semanas, de los moderadores de, comunicaremos, semanas a después, si nos nos comunicaremos a la comunidad si la propuesta se ha aprobado. Aquí invitamos entonces hasta el... Hasta el Entonces, 2 de noviembre, a, a, a, si, si tienen algún comentario, que lo hagan en la lista, de, lista de políticas.